Contestar de manera pasivo-agresiva a las demandas de una persona dependiente solo empeorará una ya de por sí difícil situación. En cambio, podemos conseguir mucho con estas recomendaciones. Escuchar y entender bien qué quiere la persona. Expresar la negativa de forma firme, tranquila y educada, en pocas palabras. Si hablamos mucho, parecerá que no estamos muy convencidos. Dar una razón como, puedes hacerlo solo. Con una excusa como, ahora no puedo, nos pueden enredar. ¿Cuándo vas a poder? Expresar los propios sentimientos, así la otra persona no podrá ofenderse y victimizarse. Por ejemplo, me sabe mal decirte que no, pero sé que puedes hacerlo tú solo. Buscar alternativas y compromisos la próxima lo haces tú, ¿de acuerdo? Y terminar con una sonrisa, me alegro de que lo entiendas. Si insiste, responderemos de forma cada vez más amable. No voy a ayudarte, sé que lo puedes hacer solo con un poco de esfuerzo. Si no funciona, hay que dejar clara la negativa. Te agradeceré que no insistas. Por último, siempre nos queda simplemente ignorar la demanda.